Lunes a viernes, con la información más completa del mundo del deporte. Solo por La Hora Deportes. River goleó a patronato de la mano de un implacable Julián Álvarez y avanza hacia el título. De la mano de Julián Álvarez, autor de cuatro goles, River dio un nuevo paso hacia el título de la Liga Profesional al imponerse anoche 5-0 sobre Patronato en el Monumental en un partido correspondiente a la vejísima fecha de la Liga. Agustín Palavecino abrió el marcador para el elenco millonario a las 12 minutos del primer tiempo y luego apareció Álvarez en toda su dimensión, anotando por triplicado en esa primera parte a los 29, 36 y 40 minutos ya en la segunda etapa la araña completó su póker de goles al anotar el cuarto personal y quinto de River a los 28 minutos con este resultado y a cinco fechas del final del torneo el conjunto de Núñez lo lidera con 46 puntos 7 más que le escolta Talleres y 11 por arriba de Lanús tercero en la tabla Más fútbol. Primera Nacional otra vez polémica Barraca Central ganó y quedó a un paso de la final mientras Tigre se subió a la cima de la zona Barraca Central, nuevamente, con polémica, goleó 3 a 0 a San Martín de San Juan y quedó a un paso de la final por el primer ascenso de la zona B de la Primera Nacional. Con el partido 1 a 0, el árbitro Diego Ceballos sancionó una falta inexistente de Francisco Álvarez, quien vio la tarjeta amarilla por protestar lanzando la pelota al césped y luego la roja por insultar al juez. De esta manera, el elenco sanjuanino se quedó con 10 ...y poco pudo hacer para evitar el triunfo del local... ...que espera un traspi de ferro... ...en su duelo con Ramón Santamarina de Tandil... ...hoy a las 17.10. Automovilismo. Verstappen ganó el Gran Premio de México... ...y sigue en la cima del campeonato. El piloto neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull... ...obtuvo una importante victoria al quedarse con el Gran Premio de México... ...por lo que le sacó 19 puntos de ventaja a Lewis Hamilton en la tabla de posiciones del campeonato de la Fórmula 1. Verstappen se benefició del accidente de Valtteri Bottas, quien había partido en primer lugar tras hacer la pole en la clasificación en la primera curva y se impuso del principio al fin de la competencia. Segundo se ubicó Hamilton a más de 16 segundos y tercero Sergio Checo Pérez, quien se convirtió en el primer piloto mexicano que subió al podio en el Gran Premio de su país. Con esta victoria, el neerlandés obtuvo el decimonoveno triunfo de su carrera y el séptimo de la temporada, donde las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Verstappen de Red Bull con 312 puntos y medio, el británico Lewis Hamilton de Mercedes segundo con 293 puntos y medio por delante de su compañero. Valtteri botas tercero con 185 unidades... ...mientras que Sergio Pérez llega al cuarto lugar con 165. Messi y compañía llegaron volando desde Francia. Las eliminatorias vuelven a poner en movimiento la selección... ...para enfrentar a Uruguay este viernes 12 desde las 20... ...en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol de Montevideo... ...y a Brasil el martes 16 desde las 20.30 en el San Juan del Bicentenario. A cuatro días del próximo partido... El primero en llegar fue Lionel Messi... ...quien no viene jugando mientras se recupera de una lesión en un tobillo... ...junto a Ángel Di María y Leandro Paredes... ...los tres provenientes del Paris Saint Germain. Serán dos partidos casi decisivos para el albiceleste... ...para intentar concretar su clasificación al Mundial de Qatar. Más fútbol. Boca visita Civi en busca de la recuperación. Boca Juniors se presenta hoy ante Aldocibi en Mar del Plata... En búsqueda de su recuperación en la Liga Profesional después de sufrir dos derrotas consecutivas sin marcar goles, el CNICE, reciente finalista de la Copa Argentina, se presentará en el estadio José María Minela por la vigésima fecha desde la 21-15 con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de Fox Sports Premium. Boca tiene como máximo objetivo hasta fin de año asegurar su clasificación para la Copa Libertadores 2022. Y una vía para ello es mediante la tabla anual 2021 en la que debe descontarle 7 puntos a Talleres de Córdoba, situado en el tercer puesto debajo de Vélez y River. Llevarse los 3 puntos de Mar del Plata le permitirá reducir a 4 esa diferencia, ya que la T se impuso sobre Godoy Cruz de Mendoza en su compromiso de la jornada en curso. Más fútbol. Liga profesional, otro equipo de primera se quedó sin técnico. Mario... Siacua dejó de ser el técnico de Sarmiento de Jurín Tras perder 3 a 1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero Siacua había llegado en enero de este año al equipo juninense Y tuvo una campaña muy regular sumando 23 puntos producto de 6 victorias 5 empates y 9 derrotas que lo tienen al verde en el puesto 18 El técnico tenía contrato este fin de año Y en la víspera fue repudiado por los hinchas que se acercaron al estadio Aperón y presenciaron la derrota contra los santiagueños. Su lugar por ahora lo ocuparía Martín Funes, el técnico de la reserva. El próximo partido de Sarmiento será ante Boca, el 21 o 22 del Corrientes. Hasta ahora, un total de 15 entrenadores fueron destituidos a lo largo de las 17 fechas de esta liga. Se terminó el tiempo, pero el partido continúa. Seguí sintonizado y no te pierdas la próxima edición de The Deport Flash.